No lo olvides. Siempre, siempre cada uno recoge lo que siembra. La humildad es uno de los valores que se están perdiendo actualmente. La soberbia reina en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Pero esto no es algo que deba suceder, ya que cuando tratas a las personas de buena manera, éstas tienden a responder de la misma forma, siempre y cuando lo hayas hecho desde el fondo de tu corazón. Lo mismo sucede con un trabajo. Si pones empeño en lo que estás haciendo y le dedicas la suficiente atención, el resultado será magnífico. Si por el contrario realizas una mala acción, el resultado, dependiendo de qué tan malo haya sido tu acto, podría ser devastador. Trabaja en ti mismo y mejora tus cualidades. Muchas personas tienden a quedarse estáticas sin desarrollar ninguna de las habilidades que pudiesen tener ya que tristemente se sienten muy cómodas con el sitio en el que están, sin entender que la verdad de esto es que sentirte cómodo te estanca, por lo que no podrás crecer personalmente. Si bien ese proceso de crecimiento puede llegar a ser incómodo por un tiempo, es algo necesario por lo que todos los seres humanos debemos de pasar. Para hacer esto debes tomar una actitud proactiva. No puedes sentarte a esperar a que las cosas simplemente sucedan, a que las oportunidades que quieres vengan a tocar tu puerta, listas para que las tomes. Esto no debe ser así. Debes mantenerte en constante movimiento buscando las mejores alternativas para ti. No te copies de lo que han hecho los demás, ya que como tal no existe un manual que te dedique exactamente lo que tienes que hacer para tener éxito en la vida. Ese, ese es un proceso de ensayo y error por el cual se debe transitar con vehemencia y resistencia para poder obtener los resultados deseados, algo que te pudiese estar deteniendo a explorar nuevos horizontes. Es no conocerte lo suficiente, por esta razón es importante que identifiques cada una de tus cualidades, que identifiques tus gustos, y de esa forma podrás tener una mejor idea de las áreas en las que pudieses trabajar para sacar un mejor provecho del tiempo invertido. Así como también tienes que dejar de colocar barreras que en realidad son simples excusas, no tener dinero o no tener tiempo, son solamente excusas para tratar de justificar que no se sabe el potencial personal, por lo que debes estar dispuesto a tomar diferentes riesgos para conocerte completamente. Algo que pudiese ayudarte a alcanzar tus metas es escribirlas y colocarlas en un lugar visible y ponerlas una fecha que sea razonable, como por ejemplo aprender otro idioma de un año, ponerte en forma en seis meses y cualquier objetivo que se venga a tu mente. Los actos de hoy definen las circunstancias del mañana. Una cualidad con la que nacemos todos, todos, es la libertad. Somos libres, tanto de pensamiento como de acción. Por lo que si realizamos algo debemos estar conscientes de que fue decisión propia, que si bien pudo estar influenciada por agentes externos, eres tú quien tenía la última palabra en cuanto a lo que ibas a hacer. Además de esto, las pequeñas acciones de hoy pueden convertirse en las grandes alegrías, en las grandes tristezas del mañana. Por esta razón, siempre debes pensar muy bien antes de actuar. Puedes llamarlo ley cósmica, o puedes incluso llamarlo karma. Pero lo que en esta vida se hace también se paga. Por ende, siempre que hagas el bien tendrás buenos resultados. Tendrás gente que te apoye en los momentos difíciles. Mientras que si haces el mal, lo más probable es que aquella persona en quien deposites tu confianza te abandonen en el momento más inoportuno. Si lo que te está sucediendo en el presente no te gusta, analiza tu pasado y cambia tu presente para que en el futuro puedas tener lo que quieres. Mantén siempre una actitud positiva, sin importar lo que pase. Siempre haciendo el bien, no te arrepientes de los buenos actos que hiciste con el corazón. Tarde o temprano serán gratamente recompensados. De la misma forma, si a lo largo del camino mezclaste acciones buenas con acciones malas, puedes esperar un torbellino de fortuna o infortunio en el futuro. Y tristemente el infortunio siempre se hace notar más que la fortuna misma. Tienes que mantenerte siempre humilde para evitar salir del buen camino y ser positivo para no decaer ante momentos malos. Ser recíproco con las personas. Dales tanto como ellos te puedan dar. Pídeles tanto como tú puedas ofrecerles y no permitas que se aprovechen de ti, exigiéndote más de lo que ellos puedan ofrecerte. Hay que recordar que, aunque quieras hacer el bien, no puedes hacer feliz a todas las personas que te rodean, pero sí puedes ayudar a aquellos que tú consideres especiales para ti. Cuida de tus actos No hay un camino que pueda ser más amargo que el mismísimo camino al éxito. Esto es por todos los sacrificios que se deben hacer para poder obtener lo que en realidad se desea después de todo las grandes historias de superación y de riqueza no van acompañadas de reuniones familiares fiestas cada fin de semana largos viajes ni de días sin productividad el problema es que cuando se está en el camino hacia el éxito el cual se va forjando poco a poco a lo largo de los años puede resultar muy fácil descarrilarse por un momento y no saber volver a ese camino por esta razón es importante tener muy clara la meta final la base de obtener la felicidad no es muy distinta a la base para obtener el éxito. Debes realizar buenos actos, actuar desde el corazón y no perder el norte sin importar qué tan grande pueda ser la tentación. Recuerda que los actos de hoy definen las consecuencias del mañana y está en tu poder decidir si estas serán buenas o estas mismas serán malas. No lo olvides. Siempre cada uno recoge lo que siembra gracias Marcos sí. tienes razón en esto que me estás mencionando amigo eh, que te digo la humildad es uno de los valores más importantes que podemos tener nosotros los seres humanos y si nosotros sembramos humildad vamos a recibir lo mismo bien es cierto que a veces las personas nos entregan actitudes de mierda disculpa la mala palabra pero es una realidad el mundo está lleno de personas bajas, que no nos valoran a nosotros. Pero igualmente vamos a ofrecerle amor a esas personas. Para que siempre nos recuerden por lo que somos. Por lo bonito que actuamos. Por lo felices que podemos hacer sentir a esas personas con el simple hecho de regalarles una sonrisa. Nosotros Tenemos Que actuar de esta manera Expresarles nuestro amor A esas personas A diario Porque No merecemos Y lo merecen Así esas personas no nos entreguen lo mismo Tenemos que ser positivos Y sembrar Como nos gustaría que nos tratasen como nos gustaría ser abrazados, escucharnos bastante, no sé. Estoy bastante feliz por esto, querido amigo, por actuar de esta manera siempre, en pro a nuestros sentimientos, en pro a que todo salga excelente. Que Dios te bendiga. Recuerda dejar abajo en los comentarios el emoji de una mariposa.